Bien, muchachos, pues buenas tardes, tardes, noches, tengan, tengan todos ustedes. El día, el día de hoy vamos a, a desarrollar el tema de, de sueldos y salarios desde un enfoque, desde un enfoque teórico práctico, donde veremos, eh, donde veremos aspectos eh, eminentemente de, del tema de sueldos, pero bajo ciertas ópticas como son la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguro Social, la Ley de Infonavit, y ha llegado el caso, haremos algunos comentarios de los impuestos sobre nóminas. Yo les platicaré de lo que se maneja aquí en el Bajío. Eh, yo estoy en la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos sean a este, a este curso. Nos veremos el día de hoy y el día jueves en un horario de 7 a 9.30. Por ahí más o menos en una, en una hora, hora, 15 más les daremos un proceso para que se, se puedan de, de, despejar un poquito. Y como siempre se los he dicho, eh, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Esto, muchachos, es una charla de su servidor para ustedes, pero también se vale que sea de allá para acá. Es decir, quien tenga, tenga alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, yo estoy pendiente del chat de la aplicación, aunque eh, siéntanse con la confianza y libertad pues desde de abrir su cámara, abrir su micrófono y que, y que platiquemos. Espero que no les dé... Bueno, que se quiten la pena de, de, de interactuar, ¿no? A veces... No interactuamos porque no, pues que si me ven y qué van a decir. Aquí no pasa nada, aquí todos somos amigos y venimos a aportarles a ustedes un granito de, de arena de la experiencia que tenemos. Pues que ya son, hoy estaba haciendo cuentas a la mañana, pues ya son más de 25 años de, de experiencia profesional en diferentes áreas de la profesión contable fiscal. Y bueno, pues la idea de estar aquí con ustedes es, es precisamente esta, ¿no? Entonces sean bienvenidos y con eso comenzamos. Cualquier duda o pregunta que tengan... Adelante, eh, no sé cuántas y cuántos de ustedes ya hayan tomado alguna charla conmigo, con la familia Census, pero si no, eh, poquito más adelante les voy a, les voy a regalar, y digo, les voy a regalar porque no son mías, a mí también, también me las regalaron y me gusta compartirlas, les voy a regalar un par de aplicaciones donde, que vienen, que son, de son gratuitas, que quede claro, y que son compendios fiscales que pueden cargar en sus dispositivos móvil, móviles y una aplicación para que puedan tomar notas electrónicas tanto en el trabajo como en los cursos o para inclusive su vida su vida personal son herramientas que repito son gratuitas eh, a mí me a mí lo personal se los comparto a mí me, me emociona cuando las conozco porque las conozco yo solo y de repente para mí es una novedad a lo mejor muchas y muchos de ustedes ya las conocen y las dominan a la perfección pero la idea la idea es esa no compartirles un poquito de de esta de esa experiencia y bueno, pues como les digo, yo lo aprendo solo, me emociono porque lo aprendí yo solo y me gusta después compartirlo con ustedes. Entonces sean bienvenidos y bueno, vamos a darle para que el tiempo nos rinda. y Ya saben, cualquier comentario o duda, con todo gusto y confianza, que estoy a sus órdenes. Primero eh, hay que entender, y, y me gusta dejarles también una semillita, cuando nosotros estudiamos un tema como profesionales, eso se los recalco mucho a mis alumnos y hoy se los comparto a ustedes. Cuando pues nosotros estamos estudiando un tema, en este caso, un tema contable, fiscal, legal, laboral, yo creo que tenemos que entender, no nada más la parte técnica de suma y resta y llega un resultado, que eso, relativamente para mí, es muy simple. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un procedimiento. Mientras yo mantenga el procedimiento, invariablemente voy a llegar al mismo resultado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros entendemos un poquito más allá de lo que estamos estudiando, eso nos permite comprender un poco más el, el, el tema, ¿no? En este caso, yo les quisiera preguntar así a bote pronto, si me quieren contestar, es una pregunta meramente cultural del tema. Todo mundo hablamos de sueldos y hablamos de salarios. Yo les quisiera preguntar, ¿por qué el salario se llama salario por qué el sueldo se llama sueldo? ¿De dónde viene o por qué viene? ¿Alguien sabe? Tienen tres segundos para pensar la respuesta y compartirla o escribirla en el chat si gustan. Fíjense, todo el mundo hablamos de salarios y de sueldos, de sueldos y salarios. ¿Pero de dónde viene o por qué viene así? Tres segundos, tiempo. Fíjense que la palabra sueldos o salarios, sueldos y salarios. A ver, aquí pusieron en el chat, vamos a ver. Sueldo se paga a personas profesionales, nos dice Suge Vázquez. Eh, bueno, estoy de acuerdo, pero la pregunta concreta es, ¿de dónde vienen las palabras sueldo y salario? Fíjense bien, el sueldo y el salario vienen desde el imperio romano. Ustedes saben que el imperio romano, como imperio, genera gran parte del derecho. A nivel mundial, México recoge, eh, al igual que otros países, otros tantos otros países, recoge los principios de este derecho romano y dentro de los que recoge, recoge algunos aforismos, algunos términos, algunos vocablos. Y el salario se llama salario porque proviene de la sal. La sal, así como ustedes la conocen, eh en la época del Imperio Romano era muy apreciada, inclusive era apreciada al nivel de compararla con el oro y otros metales preciosos. Porque los romanos le daban tal valor en virtud de la capacidad que tenía la sal para la conservación de alimentos en aquel entonces. Entonces decirle a una persona que le pagabas un salario implicaba que le estabas pagando con sal. Pudiéramos pensar entonces... Que los romanos conceptualizaban la sal como una, una moneda de cambio, es decir, tú trabajas y yo te doy tu pago, pero ¿cómo te pagaba? Literalmente con cloruro de sodio, o sea, sal. Fórmula química NACL. Hasta salir. Ahora ya está químico, resulte, ¿verdad? Pero bueno, ya le voy a poner el currículum auxiliar de química los domingos. Entonces, de ahí proviene la palabra salario, porque era una moneda o era el equivalente a una moneda. Que utilizaban los romanos para pagar el trabajo personal de los trabajadores de, aquel, de aquellos entonces, lo cual no es muy diferente a lo que tenemos hoy, simplemente hoy ya no pagamos con, con sal, pagamos a través de el, del dinero. Es correcto, dice Maricela, que el sueldo era una moneda antigua que tenían varios países. Sí, la historia, estoy de acuerdo, este, Maricela, que uno que lo compartes, el sueldo también se le. Se le este, se pagaba, pero según dice la historia, y esto es la historia, no lo no digo yo, el sueldo se le pagaba a los soldados, bajo la misma óptica, nada más que el trabajo del soldado, pues era obviamente lidiar guerras, ¿no? Pero bueno, eso es un dato meramente cultural, espero que les haya servido la, la, la explicación, pero no es muy diferente, no es muy diferente a lo que vivimos hoy en el régimen de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque en el régimen de sueldos y salarios... Tenemos que ir clasificando en las empresas diferentes procesos, diferentes departamentos o diferentes actividades para llevar a buen término esta, pues esta figura, desde el enfoque que nos toque afrontarlo. Hay empresas muy grandes, ustedes ya lo saben, que tienen departamentos completos para controlar contratación de personal, otro departamento se encargará de cuantificar pagos y prestaciones, otro departamento se encargará directamente de realizar los pagos directos. En contraparte, habrá empresas que su capacidad administrativa es mucho más reducida, más compacta y no requieren tantos, tanto personal para poder llevar a tener un buen control de estos, de estos temas. Lo que sí es indudable es que ahora bien, sin salirnos del tema, nada más como comercial, ustedes saben que el día 23 de el día 23 de abril se publica una reforma interesante, importante en la Ley del de Trabajo, en el tema de lo que es la subcontratación laboral, eh, lo, lo que era conocido como el outsourcing. Y el día de hoy podemos encontrarnos que a las empresas que tengan la característica de prestadoras de servicios, que lo vamos a ver más adelante someramente, porque el tema no es ese, pero lo vamos a tocar, les implican mayores controles y mayores cargas. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto esa figura de la subcontratación o outsourcing, se ha visto como una figura de evasión fiscal. Decirles que sí o que no, eh, conozco de todo, de ahí de empresas buenas, hay empresas regulares, hay empresas malas, ¿no? Pero bueno, este también lo vamos a tocar en nuestra, nuestra charla el día de hoy. Muchachos, vamos a entender, y aquí me, me detengo un, un poquito, sí quisiera ser muy puntual, en que tenemos que conocer esta estructura, jurídica, jerárquica, para poder entender el alcance de las disposiciones. Si quieren ir tomando algún apunte, sería muy prudente porque eso les permitirá en un momento dado eh, ampliar algún otro comentario o, o inclusive investigar un poco más allá, si así lo desean. Nosotros tenemos una jerarquía legal y tenemos que guardar las formas y sobre todo tendremos que guardar el orden. Esta lámina que tienen en pantalla es una lámina que no es más que la estructura gráfica de lo que establece, apúntenle ahí, el artículo 133 constitucional. Si yo me voy al artículo 133 constitucional, me voy a dar cuenta de que esta lámina recoge el orden, ojo, el orden en el que las disposiciones deben de ser aplicadas. Al hablar de orden, que esto quiere decir que el orden proviene desde la Constitución hasta donde dice circulares, acuerdos, misceláneas, etc. Lleva un orden donde yo no me lo puedo brincar. Si alguna disposición brinca a la anterior, o sea, a la de arriba, esa di disposición o puede ser ilegal o puede ser inconstitucional y hay que saber distinguir los dos conceptos. Yo me encuentro en la práctica y seguramente ustedes lo han, lo han escuchado o hasta a lo mejor lo han dicho. Es que eso es inconstitucional, eso es anticonstitucional, es que eso no sé qué sea, pero creo que no va de acuerdo a la ley. Ojo, tenemos que distinguir puntualmente esta jerarquía para saber en la práctica qué norma pesa más que la otra. Dicho de otra manera, qué disposición debe de prevalecer en función de las demás en el entorno. Máxime que en el tema de sueldos, no nada más hablamos de la Ley Federal del Trabajo. A veces yo le digo a la gente, oye, ¿conoce sueldos y salarios? Sí, Edgar, es que yo conozco la Ley Federal del Trabajo. Ah, pues qué bueno. ¿Qué opinas de la Ley del IMSS? Ah, no, es que esa no la conozco. Oye, ¿qué opinas de la Ley del ISR? ¿Y eso qué es? Entonces, oye, ¿qué pasa cuando hay choques entre leyes? ¿Cuáles prevalecen? Porque al final del camino, si ustedes no saben, no pueden y no definen esa jerarquía, van a tener que llevar el problema a un tribunal, y en el tribunal el que va a decir quién tiene la razón es un juez, y con la pena lo tengo que decir como va, el derecho laboral, con todo respeto, es el derecho más chueco que tiene el país. Yo les preguntaría rápido, y ojalá se animaran a usar el micrófono, pregunta rápida, ¿en un juicio laboral quién gana? ¿el trabajador o el patrón? Los escucho o los leo, como quieran. El patrón. El trabajador. Fíjense, ahorita escuché dos voces. Pensé que era, pensé que era mi conciencia, pero no. Me di cuenta que estábamos en un curso y me hablaron. Alguien dijo el patrón. Alguien Yo. dijo el trabajador. Aquí en el chat me está poniendo Manuel Antonio, el trabajador. Adriana como que le dio risa, qué bueno que no se aburran. Dice Suje Vázquez, gana quien presente las pruebas suficientes. Adriana dice, el trabajador. Fíjense, yo les voy a dar mi punto de vista. En un conflicto laboral, ¿quién gana? Gana el más mentiroso y el que pueda demostrar esas mentiras. Ojo, gana el más mentiroso y el que pueda demostrar esas mentiras. Es lamentable porque no ganó la razón y no ganó la justicia. Ganó el que pudo probar su dicho, aun y cuando vaya en contra de la verdad. Y tristemente así es. Acuérdense, y también vayan, váyanle apuntando, de acuerdo a las reformas constitucionales y laborales que se han venido dando en los últimos años, las juntas de conciliación y arbitraje, hoy, hoy, podemos afirmar que eran, tribunales para impartir justicia, pero esos tribunales laborales dependían del poder ejecutivo federal. Importantísimo. Las juntas de conciliación, que son realmente tribunales que imparten justicia en materia laboral, dependían del poder ejecutivo. Hoy son absorbidos por el poder judicial. Quiero que sepan, y esto se los digo de chisme, tengo una muy buena relación con un secretario de acuerdos de un tribunal federal y no quieren, ojo, no quieren a los trabajadores de las juntas de conciliación. Ya empezaron los jueces, sobre todo los jueces y secretarios de acuerdos, a decir, la reforma laboral donde nos mandas al personal de las juntas no lo queremos. Estamos dispuestos a aceptar esa carga adicional de trabajo si contratas gente nueva. No queremos gente que venga de las juntas de conciliación ni locales ni federales yo le decía al secretario de acuerdos, oye y eso por qué? dice no Edgar, es que el, el derecho laboral, si traemos a los que ya, están, ya estaban en trabajando en las juntas nos van a contaminar la impartición de justicia desde el punto de vista y criterios del poder judicial de la federación, fíjense lo triste y lamentable, que el poder judicial que es el que imparte justicia a nivel federal, dice a estos yo no los quiero Quédense donde están a ver qué hacen con ellos. ¿Es lamentable? Sí. ¿Qué va a pasar? No sé. Por ahí ya hay algunos funcionarios, sobre todo los que tienen más años, ya los están empezando a liquidar, ya el Poder Judicial. Hay jueces que de plano ya dijeron, no quiero a estos aquí. Tráeme gente nueva para que se hagan al modo de nosotros. Porque, repetimos, el tribunal, vamos, el Poder Judicial, al absorber a las juntas de conciliación locales laborales, que dependían del Ejecutivo, hoy que dependen del Judicial, dice, es gente maleada, gente mañosa, que lo único que va a hacer es contaminarnos el Poder Judicial como lo conocemos. Y no quieren. a eso los paso al costo. Regresando a nuestra escala jerárquica, fíjense bien, y les repito, dudas, comentarios, anímense a hacerlo. Me gusta mucho interactuar con ustedes, ¿eh? El artículo 133 constitucional dice, mira Edgar, nosotros, en la Constitución dicen en el 133, la ley suprema del país es la Constitución. Muchachos, dato cultural, lean la Constitución, conózcanla. Si yo les pregunto a Bote pronto cuántos artículos tiene, no saben. Tiene 136 y les apuesto que no los han leído todos. Han leído a lo mejor unos 10, 15, 20 chance. O a lo mejor alguien dice, Edgar, yo sí los he leído todos, lo cual me daría mucho gusto. Entonces, para poder exigir en un país como México que se respete la ley, tengo que conocer la fuente de la ley. Y la fuente de la ley, de, o de todas las demás leyes, es la Constitución. Aquí nada más pongo un pequeño parteaguas, me voy a permitir hacer una anotación. Otra novedad que descubrí, y ando como niño con juguete nuevo, es que descubrí que al exponer en Zoom... Eh, utilizando plantillas de powerpoint o cualquier otro tipo de programa puedes hacer apuntes aquí en donde están los tratados internacionales yo debí de haber incluido aquí al mismo a la misma altura las leyes federales es decir la constitución es nuestro número uno y tratados y leyes federales es el número dos al mismo nivel al mismo nivel. Entonces, está la Constitución como ley suprema, y enseguida, en jerarquía, al mismo nivel, están las leyes federales, y las leyes, y los tratados internacionales. Recordemos que el tratado internacional tiene, abajo de la Constitución, mayor peso que todo lo demás. Y les voy a poner un ejemplo, este es el famoso TEMEC, que en materia laboral, seguramente ustedes han estado enterados o han leído que al amparo del Tratado Inter de Comercio Internacional entre Canadá y Estados Unidos y México, hoy las armadoras de autos que están en México, que obviamente son gringas, les hablo de los casos de Ford, General Motors, eh, algunos casos de Nissan, de Toyota, etcétera que hoy están en México, han estado presentando controversias laborales al amparo del Temec. ¿Por qué? Porque los gringos, principalmente los gringos, dicen, oye, tenemos que presentar controversias porque las... Acuérdense que una regla del Tratado Internacional, TEMEC, en Canadá, Estados Unidos y México, es que las condiciones laborales de los trabajadores de todos, de, de esos tres países, deben de estar parejas. Es decir, las condiciones laborales de Canadá, las condiciones laborales de los gringos y las condiciones laborales de los mexicanos deben de ser más o menos iguales en los tres países. Y esto para México representa un problema porque sabemos nosotros que no va a ganar lo mismo una, un, un trabajador mexicano que trabaja en una armadora de autos que es norteamericana a lo que gana un trabajador en Estados Unidos o en Canadá llevando a cabo las mismas actividades. Por lo tanto, eh, estas empresas han estado presentando controversias. Eh, son, son noticias que a veces nos pasan de noche pero tienen impacto. Y esto tiene un impacto porque si... Si la controversia presentada por los grandes corporativos, hablo de un ejemplo, armadoras de autos, empiezan a tener este tipo de controversias en México, indudablemente va a haber un impacto laboral muy delicado. Entonces, en esa jerarquía van a la par. Tratados internacionales y leyes federales. Y yo todavía me atrevería a hacer una pequeña subdivisión en las leyes federales. Primera, que va en jerarquía, va para arriba, ojo, vamos a llamar a esta subdivisión de leyes federales, se llaman federales porque de acuerdo al artículo 42 de la Constitución se aplican en toda la federación, y hay leyes federales que vamos a conocer como leyes federales reglamentarias, Reglamentarias. Y va a haber leyes que están abajito, pero arriba de las estatales. Le vamos a llamar leyes federales ordinarias. Ordinarias. ¿Qué es esto? Las leyes federales en esta subdivisión de reglamentarias y de ordinarias. Quiere decir que una ley reglamentaria, muchachos... Está más arriba que una ley federal ordinaria. Ojo, ambas son federales, simplemente es cuál está encima de la otra. Una ley reglamentaria se llama reglamentaria, ¿por qué? Porque reglamenta o regula a la Constitución. Esto es importantísimo. Si el 133 constitucional dice que la Constitución es la ley suprema, y es la que dicta las características de todas las leyes que de la Constitución emanan. Las leyes reglamentarias reglamentan o regulan a la Constitución, y tenemos un ejemplo clarísimo en el tema que estamos abordando el día de hoy. Un ejemplo de una ley reglamentaria, que está por encima de todas las demás, pero más abajo que la Constitución, es indudablemente la ley federal, ¿de quién? Del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que la ley federal del trabajo está más abajo de la Constitución, pero más arriba que las demás leyes federales ordinarias. Y les voy a poner una serie de ejemplos para que nos quede más claro el contexto. Si ustedes revisan, cuando abren una ley federal del trabajo, dice, eh, ley federal del trabajo, eh, el nombre del presidente que la promulgó, que si mal no recuerdo fue Díaz Ordaz, creo, López Portillo, dice, la ley federal del trabajo reglamentaria del artículo 123, apartado A de la Constitución, y ya viene el decreto y viene todo el texto de la ley laboral. Entonces, una ley reglamentaria, y por, por consecuencia, por, con mayor jerarquía, cuando reglamenta la Constitución. Primer ejemplo, Ley Federal del Trabajo, que aterrizamos en el tema de hoy. Segundo ejemplo, Ley de Amparo. Ustedes saben que el medio de defensa más alto que tenemos en México es el juicio de amparo o juicio de garantías. ¿Y dónde dice? Ah, bueno, lo dicen los artículos 103 y 107 de la Constitución, y por eso la Ley de Amparo es reglamentaria de estos ambos numerales, 103 y 107 de la Constitución. Oye, Edgar, hablamos de la ley agraria, reglamentaria del artículo 27 constitucional. Hablamos de la ley general de educación, reglamentaria del artículo 3 constitucional. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes leyes que son reglamentarias. Otro ejemplo, ya para continuar, una ley reglamentaria muy importante es la ley de ingresos de la Federación, que es reglamentaria de los artículos 72 y 74 de la Constitución. Entonces, estas leyes tienen mayor peso que las otras porque de ahí... De ahí se derivan las demás leyes. Ahora sí, leyes federales ordinarias. Pues vamos a encontrar, aquí veo un comentario en el chat, vamos a ver. ¿Me podrían compartir el material en PDF? No me llegó. Mira, te lo voy a compartir en PowerPoint. Si te parece bien, no creo que tengamos problema. Con todo gusto te lo, te lo comparto, que lo tengo aquí a la mano rápidamente. Ahí ya debe de estar. Se está cargando, se está cargando, pero para que lo tengan ahí. Entonces, dice que se vio correctamente, entonces espero que sí se haya comentado. Sí, sí Erika, dime tus órdenes. Adelante. Sí, de igual manera, este, gracias por, por lo que nos está enseñando. Y este, sí, si nos puede compartir, era lo que quería comentar. Gracias. No, no, tiene que agradecer, aquí estamos para, como les dije, es para platicar con ustedes. Eh, los materiales son para ustedes para que les sirvan de, de repaso, de consulta, pero a mí lo que me gusta, si ustedes se fijan, a mí lo que me gusta es platicar con ustedes, ¿no? La, eh, digo, con todo respeto a mis demás colegas, yo no sé cómo trabajan o cómo lo hagan, pero realmente estar viendo láminas y leérselas, híjole, es aburridísimo para mí y aburridísimo para ustedes. Entonces yo más siempre prefiero platicar, y sí les pediría, vayan tomando alguna punta, alguna nota, pues yo creo que que no les va a caer mal porque les ayudaría a profundizar conceptos, ¿no? Entonces, eh, bajo ese mismo orden de, de jerarquía, muchachos, nosotros entramos a que después de las leyes reglamentarias siguen las ordinarias. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, código fiscal, ley del seguro social... Código de Comercio, Ley de Sociedades Mercantiles, Código Penal Federal, Código Civil Federal, etc. Todas las demás leyes que no son reglamentarias por exclusión son ordinarias. Y las dos son federales. Aquí hay que tener mucho cuidado, y aquí hago un paréntesis, y aquí vamos a ponerle aquí una línea. Inclusive la voy a poner punteada. Porque estas leyes... Estas leyes son emanadas, reformadas o eliminadas por el poder legislativo federal. O sea, que al decir que son emanadas del poder legislativo, implica que tienen que pasar por el Congreso de la Unión. Y esto, de alguna manera, en una democracia como la que hoy vivimos en México, implica que cualquier proyecto de ley, ya sea para crear una ley, bueno, en orden, en orden, para modificar la Constitución, para crear una ley, reformar una ley o quitar una ley, tiene que pasar por un proceso legislativo a través de un órgano colegiado, diputados y senadores. Y esto es interesante porque en una democracia, afortunadamente el 6 de junio la gente fue un poco más sensata y ya balanceó el Congreso Federal en un sentido de que ya no hay una mayoría calificada para que un partido político esté haciendo barbaridades, como las estamos viendo. Entonces, eso hace que ya haya un consenso y un proyecto se deba de someter a votación. Y a veces en México, tristemente, y lo digo con, con tristeza porque es una realidad, a veces no se vota pensando en el beneficio social de la gente de este país, se vota por capricho, por capricho de ver quién puede más. Se les olvida a los legisladores, son tan cortos de mente, que el capricho de unos pocos es el mal de un país de millones de gentes. Pero bueno, ese es un comentario a título personal.